Mi nombre es Ibet Silva, soy ingeniera ambiental y hoy les quiero compartir un poco de mi experiencia en lo que ha sido trabajando en la organización Winday Institute. En esta organización nosotros diseñamos y construimos aerogeneradores. Por ejemplo, el que ven en la pantalla en la, fotografía, en la fotografía es un aerogenerador de 500 watts. Estos aerogeneradores los instalamos en comunidades que no tienen acceso a la energía eléctrica para autoconsumo, es decir, un aerogenerador va en cada casa. ¿Y cómo es que la tecnología nos ayuda a lograr este objetivo y a facilitarnos más la tarea? Primero quiero compartirles eh, una fotografía que es la visión general de cómo trabaja el sistema en conjunto. Para ello contamos con cinco componentes importantes. El primero que es el anemómetro, que es el instrumento con quien vamos a medir las condiciones del viento. En la parte 2 tenemos al monitor remoto. El monitor remoto es la parte que va a integrar todo el sistema, lo que va a automatizar el funcionamiento. También contamos con un controlador, baterías y obviamente el aerogenerador. De estas cinco componentes, eh, nosotros en la, en la organización construimos y diseñamos el monitor remoto y el aerogenerador, con distintos proyectos de voluntarios peruanos y también voluntarios del extranjero que vienen aquí a hacer sus proyectos. Pero, ¿cómo empieza todo esto? Primero, pues visitamos el, la comunidad a la que queremos instalar el aerogenerador, pero previo a eso tenemos que estudiar bien las condiciones del viento. A, con esto nos ayuda el anemómetro. El anemómetro tiene un sensor que nos va a ayudar a medir la velocidad del viento, pero... Estos datos obviamente tenemos que conectarlo a otro dispositivo para nosotros poder conocerlos. Es ahí donde entra el, este, el componente monitor remoto. En el, el monitor remoto tiene cuatro entradas. El monitor remoto real se ve así como la fotografía. En un inicio, pues cuando aún tenemos el anemómetro primero conectado, lo, lo único que queremos es medir la velocidad del viento. Entonces conectamos a, a una entrada que son para los datos del viento. Y este aparato necesita energía para poder funcionar. Obviamente vamos a conectarlo a un circuito de, de carga con batería. Una vez que estudiamos el, el viento y vemos que las condiciones son las adecuadas para nosotros poder instalar, estas condiciones van a depender del de diseño del aerogenerador. En nuestro caso, con vientos aproximadamente a 6 metros por segundo ya estamos produciendo energía. A 11 metros por segundo es donde alcanzamos el máximo que son 500 watts. Y si todo va bien, las condiciones son positivas, obviamente, pues vamos e instalamos el aerogenerador. El aerogenerador es este que vemos aquí, eh, pero as, por sí solo no nos va a generar el, este, energía, no vamos a poder conectarlo a bombillas, a, la, a las luces, por ejemplo, o cargar celulares. Para eso necesitamos invertir la corriente, ya que el aerogenerador genera una corriente alterna. Y el controlador nos va a ayudar a invertir la corriente a corriente directa para nosotros poder almacenar la energía en unas baterías, ya que pues el viento no siempre es constante. Y en momentos en que no hay viento ya podemos utilizar lo que hemos generado durante los momentos que sí hubo eh, la energía de las baterías. Con estos dos aparatos ya podemos pues, conectarlo a las bombillas y, nosotros, y tener luz. Pero, ¿qué pasa? En nuestro caso, como instalamos en comunidades que quedan muchas veces muy alejadas del lugar donde nosotros eh, operamos, que es en Trujillo, pues se nos complica mucho ir a hacerle mantenimiento o solucionar algún problema que ellos presentan. Por eso es que integramos todo el sistema al monitor remoto. El monitor remoto va a leer los datos que nos envía el, el aerogenerador, ¿cuánto, cuánto es la producción de de energía, y también cuánto es el consumo. Entonces, internamente, esto es el monitor remoto, pero en una, eh, de manera resumida lo podemos observar así como en la gráfica. Vamos a tener sensores que van a medir la velocidad del viento, la corriente y el voltaje. Esto solo lo vamos a poder obtener si es que codificamos con Arduino. Una vez que ya lo tenemos, podemos utilizar el Raspberry Pi como una microcomputadora para poder almacenar la data. A este Raspberry Pi le vamos a conectar el modem de internet, y así, conectándolo a internet, pues nosotros estando en cualquier lugar con acceso a internet, ya vamos a poder leer los datos que nos, que nos da el sistema, como son la potencia y la velocidad, y ver y tratar de solucionar o enterarnos de los problemas en el momento, al instante, y poder actuar rápidamente. En algunos lugares a los que, a los que vamos, pues tampoco hay acceso a internet. Para este caso, en lugar de, de conectarle el módem de internet, se conecta un USB simple. Pero este cambio también se tiene que hacer en la programación. Cuando programamos en Arduino, ahí le ordenamos, le decimos pues, que, que, que va a leer, que va a almacenar los datos en un USB. Entonces, el Raspberry Pi, les decía que es como una microcomputadora, y para poder eh, eh, que Raspberry Pi pueda operar, necesitamos también este, cargarle de información. Él cuenta con una pequeña tarjeta detrás, y utilizando el, el software win 32 y mayor podemos cargar la, la, el software y poder utilizarlo para leer nuestra información. Una vez que ya lo conectamos, podemos conectar al Ethernet Connection, mediante Ethernet Connection, es decir, conectamos el Raspberry Pi a, a cualquier laptop o computadora, este, para poder ver que, cuál es la información que esta contiene. Mediante el software PuTTY Configuration, podemos, nos va a permitir abrir una conexión con Raspberry Pi. Y el software, VNC Viewer, nos va a permitir ver qué que, que tiene la pantalla, ¿no? Va a ser como una nueva pantalla dentro de nuestra laptop. Una vez que estamos dentro del sistema, ya podemos empezar a transmitir, eh, este, perdón, a codificar mediante Arduino. Aquí es donde vamos a ordenar. Como ven, en la última parte, por ejemplo, dice speed, que hemos ordenado que tiene que leer la velocidad del viento, también eh, la potencia, la corriente, el voltaje. Estos datos se conectan a, a una página web que se llama speak donde mediante el uso de MATLAB nos arroja en tiempo real cuál es la potencia, cuál ha sido el consumo que hemos generado en ese, en ese tiempo en el que está conectado. Entonces es así como nosotros podemos hacer uso de las tecnologías y nos ayudan a solucionar problemas eh, muy rápido. Por ejemplo, mediante este sistema que fue un proyecto de un chico que se llama Stuart, de, que es el extranjero, podemos, podemos tener a, a la fecha dos o tres turbinas nada más, porque es un proyecto nuevo, este, conectados si y podemos monitorearlos. En cambio, otros proyectos que hicimos antes que no están conectados de esta manera, pues no sabemos qué está pasando en estos tiempos de pandemia y no podemos darle un seguimiento oportuno. Eso sería todo, muchas gracias.